La situación es que a nosotros se nos mojó ahí abajo en la orilla de Dejaya, se nos metía ahí río. Se nos metió ahí río y nos mojó todo y nos llevó eh, los tratecitos y no nos dieron nada a nosotros. Nos anotamos desde ayer y fuimos de los primeros que nos anotamos y, y atamos, no nos dieron nada. Yo, los video, yo tengo los videos aquí que tengo todo dañado, no tengo donde bañar y me tengo que salir huyendo a bañarme en los sitios y donde duermo es un cachuzo que no cabe nadie. La cosa no es si, si le vamos a dar esto, tienen que darle a todo el mundo, a todo el mundo. Para la calle atrás no fue nadie. A nosotros se nos metió el río, se puso fue pues, mitad, nevera y todo, yo, ¿verdad? quedamos sin nada y no conseguimos nada. No nos dieron nada. ¿Cómo fue la distribución en ese sector, o sea, no, cómo bien. fue la distribución? En ese sector ahí no han distribuido nada. Ellos, ellos sí anotaron nota, lo que quisieron, dígale. Hicieron una nota, hicieron una nota, nosotros la nos anotaron de primera y no nos dieron nada. Y nosotros quedamos sin nada. Y, y, y puede ir a la casa y todo. Nosotros quedamos sin nada. Y lo poco que quedó, yo quisiera que ustedes vean cómo está. Entonces, que no lo necesita, le da la cosa, que no le necesita, no se la da. El plan social vino a hacer un levantamiento un mamostreto, aquí mal hecho, mal hecho, mal hecho. Porque ellos aquí no buscaron a la gente que tenían que buscar para la supervisión de las cosas que faltan aquí en esta comunidad. Ellos saben que aquí hay más de 50 casas que fueron afectadas. Más sin embargo, han dejado de lado a la gran mayoría de personas. Aunque estamos de acuerdo que no todos siempre reciben, pero las personas que fueron muy, muy afectadas deben recibir la ayuda del gobierno. Vinieron unas personas de plan social aquí. No contactaron a ningún dirigente de la zona para hacer el levantamiento. No entraron a la calle 3, no entraron a la calle 2 que fueron afectadas. En parte de la calle 1 que también fue afectada. Entonces nosotros entendemos que no está bien lo que ellos hicieron y que el gobernador debe asumir una responsabilidad sobre esta parte que ha sido afectada del sector de Ugamba. No estamos en, en desacuerdo con otros sectores que hayan llegado a ayuda porque también fueron afectados, pero que le den a la persona que de verdad lo sí, necesitan.